Entonces, mi gente, vamos a comenzar un nuevo video. Ahorita nos estamos yendo a lo que sería. Comenzamos. Eh, ¿Cómo que se el lugar que a gente está yendo? Estamos yendo al Buraco do Padre, que es una, un lugar hermoso que les voy a mostrar. Así que antes de comenzar este video, por favor, no olviden de dejar su like, de suscribirse a mi canal, que no cuesta nada y de seguirme en mi Instagram. Así que vamos con esta experiencia. Aventura! Aventura! Nossa, Y bueno, mi gente, nos encontramos acá que se llama Buraco do Padre. Qué lugar más hermoso. Ustedes vieron qué lugar más hermoso. Espero que me estén oyendo por el sonido del agua. Pero miren de hermoso, miren. ¡Wow! Cómo Dios es maravilloso de hacer estas hermosas cosas. Miren qué hermoso. Escuchen las, la voz de los pájaros. Estos pájaros se llaman andorina. Entonces son unos pájaros que hay en esta parte. Es hermoso. Wow. Qué vista. Entonces, mi gente, eso es lo que quería mostrarles. ¿Vieron qué lugar hermoso? Qué bello, ¿no? Qué vista hermosa. Eh, disculpen por no haber grabado cuando ya había salido de ahí porque la verdad es que me cansé y nos subimos a la van y, y me dormí y llegué acá y me bañé al rato. y Ya estoy limpio, como ve, mi cabello ya mojado, pero cansado, pero feliz porque qué hermoso. Yo me pregunto cómo Dios puede hacer tantas cosas tan perfectas, tan hermosas como esa. No, esas imágenes no tienen explicación. Si ustedes pudieron ver el video de verdad, que es hermoso. Hermoso, hermoso, de verdad. Y bueno, era solo eso. Decirles muchísimas gracias por ver el video hasta aquí. No olviden de dejar su like que ayuda muchísimo a este video y a este canal. De suscribirse que no cuesta nada. Y de siempre estar al tanto viendo mi canal si hay un nuevo video que yo siempre estoy subiendo. Estoy subiendo videos los lunes y los viernes. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.